Hola, ¿qué tal? ¿Se han encontrado en una situación en la que van caminando por allí y ven alguna escena que les recuerda a otro lugar en otro tiempo? Como aquí yo en Nueva Zelanda, acordándome de mi tierra natal en Veracruz. Bueno, pues eso es exactamente lo que una participante de nuestro estudio estaba narrando cuando nos mostró una de las maneras en las que utilizaba Snapchat. La participante relató que ella tomaba fotos ambiguas de lugares en Chicago, como si estuviera en México para recordar su vida de allá. Nos enseñó una snap, y que con risas explicó que le había traído memorias. Este ejemplo en particular es de una foto de una empacadora de carne de res en Chicago y explicó que esa foto la había tomado ese mismo día, por la mañana, y que puso. Siento que ando en el mercado Cos fui a la empacadora, en that's how Mexico has la carne. Y termina con un emoticón de shock. En la foto no se notan letras, ni señales, ni letreros, ni personas que indiquen que el lugar en donde fue tomada esa foto es Estados Unidos. Y aunque no sepamos si la omisión fue a propósito o no, lo que sí sabemos es que en ese momento ella se estaba imaginando estar en México. Este es el ejemplo el que me dio la idea de este artículo y el que nos llevó a Eva, quien con su equipo de investigadores había recolectado ya datos y publicado varios artículos, y a mí, a explorar el uso de las herramientas digitales para el estudio de la literacidad o literacy utilizando el concepto de Bakhtin de cronotopos. Porque en este ejemplo se ilustra cómo se puede crear un espacio imaginario en donde se pueden amalgamar dos locales, una de un tiempo pasado en un presente. Creemos que es necesario que haya más investigaciones que utilicen el concepto de cronotopos, ya que es una forma de reconocer que los conceptos de tiempo, cronos, o espacio, tropos, no son lineares, ni uniformes, ni homogéneos, y que podemos considerarlos como una construcción sociocultural que ayuda a forjar y mantener identidades, lenguaje y cultura. Están invitados a ver con nosotros cómo las jovencitas participantes de esta investigación situaron sus actividades en las redes sociales en tres cronotopos, familia, lugar de origen y transfronterizo, para crear conexiones transnacionales y darle sentido a quienes eran. En el artículo explicamos cómo utilizaron las herramientas digitales, para narrar se desarrolla el conocimiento acerca de sus familias, de la cultura, de la política y desarrollar su repertorio lingüístico. Creemos importante saber cuáles son esas experiencias transnacionales, lingüísticas y multimodales que utilizan los jóvenes en su aprendizaje formal e informal. Solo así. Podremos crear contextos en los que demos cabida a la información de identidades transnacionales y conocimiento y cómo estas prácticas pueden ser reconocidas como formas individuales de producción de narrativas y aprendizaje en el salón de clases. Gracias por acompañarnos en la lectura del artículo.